La reciente resolución 2719 del Consejo del Poder Judicial, que prohíbe a los jueces reunirse en sus oficinas con abogados, fiscales, defensores públicos, notarios u otros actores de un proceso judicial, ha generado posiciones diversas en el sector justicia. Este jueves, cuestionamos al juez presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte en torno a lo que establece dicha resolución. Asegura que esta viene a delimitar el rol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 Y a eso alude también la, la resolución del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del, del Poder Judicial en este caso. ¿no? Dicha resolución establece que queda prohibido sin distinción de persona el acceso a las instalaciones no públicas que alojan las oficinas de los tribunales de las partes implicadas en un proceso judicial. Asimismo, las partes envueltas en un proceso judicial tienen acceso a las salas de audiencia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 Que se hagan acuerdos eh, indeseados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.